Bien, y el hombre tecnológico, pues les toca gasta mucha energía ¿eh? con respecto a los demás, pero esa, ese avance ha venido después de que los humanos hemos sabido saltar ¿eh? tres barreras ¿eh? que nos ponían, digamos, tres barreras energéticas, ¿eh? y la última ¿eh? ha sido esta. Entonces, ya sabéis que el, el consumo de energía ¿eh? está mal repartido, ¿eh? o sea que no se gasta la misma energía per cápita en todos los lugares. ¿Eh? Y que, eh, digamos, hay eh, el carbón, petróleo y el gas natural, que es el 85% de la energía gastada, eh, da lugar a enviar un montón de CO2 a la atmósfera. Este es uno de los problemas, consecuencia de, ese, de esa revolución industrial, ¿eh? que antes no había. Entonces, bueno, eh, digamos que eh, en concreto cada vez eh, hay más emisiones de carbono. ¿Eh? lo que sí que eh, se puede decir que eh, el PIB a, a medida que aumenta el PIB aumentan las emisiones de carbono pero en cierto modo eh, una interpretación optimista sería que aumenta más deprisa el PIB que, que el CO2, o sea vendría a decir que globalmente la economía es energéticamente más eficiente ¿Eh? pero en cualquier caso esta es una historia de éxito ¿eh? o sea que la Revolución Industrial permitió que un montón de gente ¿eh? se dedicase a pensar. Ya no fuesen, digamos, la, antes de la Revolución Industrial, la mayoría, la mayor no todos, la mayoría de humanos eran como, eh, así dicho, un poco caricatura, en, en plan un poco a caricatura eran como animales mm, sofisticados. ¿eh? Tenían que hacer el trabajo, trabajo puramente eh, manual, ¿eh? porque eh, junto con los animales y ya está. No había máquinas. Cuando muchos se pueden dedicar a pensar es cuando ponemos las bases del desarrollo tecnológico, científico, sanitario, con lo cual, pues, por ejemplo, tenemos un incremento enorme de las condiciones de vida y, por tanto, también un incremento enorme de población en el mundo. Esto también es algo que la gente no se da cuenta, pero, por ejemplo, antes de la revolución industrial, la cantidad de personas en todo el mundo, pues, quizá no pasaba de los 200 uh, o 300 mil perdón, de los 200 o 300 millones de personas ¿eh? desde luego, por ejemplo, en el tiempo yo que sé, de, eh, del año cero en tiempos de Jesucristo, pues pues eran en todo el mundo pues, 100 millones de personas ¿eh? ahora vamos por eh, 6.000, 7.000 millones de personas y ese incremento fuerte, fuerte es consecuencia de la revolución industrial evidentemente que ha conllevado una mejor unas mejores condiciones sanitarias, un acceso a los alimentos, ¿eh? etcétera, etcétera, etcétera. Y también ha llevado, dado lugar a una serie de problemas que son los definidos dentro del cambio global, ¿eh? como uno de ellos, que digamos dicho, CO2, gases de efecto invernadero y otros, ¿eh? otros. ¿eh? ya no vamos a entrar en detalle porque nos ahorraríamos mucho, los freones, radioisótopos, etcétera. Bien, eh, puesto, en contexto, eh, puesto en contexto, el CO2 ha ido aumentando y, y ahora y, sí, y se puede saber eh, a, partir de los, de los niveles, a partir de los niveles medidos de CO2 en los hielos de la, de la Antártida y en los hielos de Groenlandia, se puede saber cuál era la concentración de CO2 en el pasado por lo menos en los últimos 800.000 años, se ha medido. Y varía en épocas interglaciales unos 280 partes por millón y en épocas glaciales unos 190 partes por millón. Eso ha sido la evolución durante, digamos, el último millón de años medido ¿eh? y, y, y probablemente durante los dos o tres últimos millones de años. Actualmente lo hemos puesto los humanos a 390 partes por millón. Es decir, que cuando estaba en la época alta, ¿eh? porque estamos en un periodo interglacial, los humanos lo hemos subido, pero además ya lo hemos subido una cantidad superior, una cantidad superior ¿eh? a mmm, lo que era un incremento de época glacial a época interglacial. Entonces, ¿qué va a pasar? Ah, pues no lo sabemos, no lo sabemos no hay antecedentes en el pasado reciente ¿eh? de, uh, de, de una situación igual ¿eh? o sea, los humanos desde este punto de vista hemos sacado el planeta de escala ¿eh? o sea, hemos puesto el planeta en unas condiciones que no sabemos lo que va a pasar o sea, estamos haciendo un experimento con el planeta lo más divertido es que nosotros somos parte del experimento ¿eh? eso también ha pasado con el metano ¿eh? el metano variaba entre esas concentraciones época glacial, época interglacial y ahora está aquí ¿eh? estos es, esto son partes por millón ¿eh? o sea, son mil millones perdón, mil veces menos que el CO2 ¿eh? pero bueno, también ¿eh? esos dos gases tienen efecto invernadero ¿eh? Eh, este otro es el N2O, también ha subido un poco, este ha subido poco y el informe del, del panel internacional del cambio climático bueno, ya dice que eh, la, la la evaluación ¿eh? del de efecto del CO2 y otros gases de efecto invernadero y otros aspectos da lugar a un calentamiento, aunque hay algunos elementos, también hay que decir, que pueden dar lugar a un enfriamiento como el que haya más cantidad de aerosoles en el aire, aunque eso, el efecto, es, tiene una incertidumbre grande ¿eh? el que todavía se desconoce. Y bien, y acabando, acabando, podemos preguntarnos, ¿y cuál es la velocidad del cambio? Bueno, pues, si comparamos eh, a nivel de incremento de CO2, cuando las variaciones debidas a los ciclos orbitales, las más rápidas, han sido incrementos en partes por millón por año de esas cantidades. ¿eh? 0,009, más o menos, máximo. Cuando ha habido un periodo de cambio abrupto, ¿eh? la cantidad de CO2 que cambiaba... ¿eh? de concentración era 0,001 más o menos y en el presente está cambiando más o menos a 1,4 quiere decir que este experimento que hacemos lo estamos haciendo asegurándonos que el incremento de CO2 sea más de mil veces más deprisa que cuando por eh, causas naturales ha cambiado el CO2 en el planeta en el pasado y eso son medidas. ¿eh? No, no, no, no, no, no, esto no es una hipótesis, esto es una medida. ¿eh? Entonces, eh, ¿qué va a pasar? Ah, pues no lo sabemos, pero como tenemos prisa por saberlo, ¿eh? por esto hacemos cambiar el CO2 de prisa, que si ¿sí nos enteramos pronto. ¿eh? Eh, bien, es un poco caricatura, pero esto es, así, ¿eh? esto es así. Entonces, bueno, aquí hay una serie de confusiones, pero... ...hay el informe del Panel Internacional del Cambio Climático... ...que más o menos conocéis... ...pero yo también me gusta sacar esto... ...que es un, un artículo de opinión sacado en Science... ...en donde eh, varios investigadores eh, vinieron a decir que... Eh, eh, ...las conclusiones del Panel Internacional del Cambio Climático... ...sacadas en el año 2007... ...en cierto modo eran muy conservadoras... ...muy prudentes, digamos... ...y que... Um, ...bueno, ellos creían que ahora... ...eso es una opinión... ¿eh? ...hasta ahora ellos solo les hablado de medidas... ...y de cosas, de hechos... ¿eh? ...pero esto es una opinión... ...la opinión de ellos es que ahora, en estos próximos 20-30 años... ...es cuando... ...se definirá... ...hacia dónde va a evolucionar el planeta... ¿eh? ...climáticamente... ...es decir... ...si la humanidad consigue... ...frenar el aumento de CO2 a unas concentraciones, no volver como antes, no, pero a unas concentraciones más o menos moderadas, ¿eh? entonces podemos estabilizar el planeta en un incremento de temperatura quizá de 2 grados y medio. Ahora el incremento medido ¿eh? por todos los científicos que participan en el informe del IPCC ha sido de 0,8 grados de incremento. ¿eh? 0,8 ¿eh? Y la, el mejor de los escenarios sería estabilizar el incremento en 2,5 con más problemas ambientales que esto llevaría. Pero esto es lo más asequible. Pero que si no se toman medidas, ¿eh? entonces nos vamos a un incremento absolutamente descontrolado de temperatura y ya se verá lo que ocurre. Eh, esto es un poco la opinión ¿eh? de todo un panel de, de, de investigadores sobre, sobre el tema. Bueno, esto es una pequeña idea <risa> para acabar de ilustrar un poco <risa> quizá donde nos estamos encontrando. Pero, en cualquier caso, como veis, ¿eh? en entender eh, la evolución climática del pasado y entender también lo que está pasando ahora, pues la química realmente ha tenido un papel y yo diría que la química sigue siendo fundamental ¿eh? como herramienta de conocimiento y de diagnóstico para poder tomar las medidas adecuadas en el futuro sino eh, ya sería eh, navegar, digamos, a oscuras totalmente. Y muchas gracias por, por vuestra atención.